¡Por fin sabré se el secreto de la inmortalidad! Seguro que pensáis que estáis metidos en un león para flipar en colores. Pero, ¿y si os dijera que existe una forma de verlo todo en tonos grises? ¿Una forma que solo un jugador de plataformas pacifistas sería capaz de percibir? ¿Me creeríais si os lo dijera a pesar de vuestras tendencias violentas? A saber. No sé lo que me quieres decir, perrito, pero en cualquier caso, ha llegado el momento de intentar los Ran'angan pacifistas. Aprovecharé que pillé la reliquia divina para intentar los Ran'angan pacifistas, así que no va a ser muy complicado. No hace falta tenerla. De hecho, con la bomba de humo sería más que, sufici más que suficiente, ¿vale? Con la bomba de humo lo tendréis también hecho. Lo único que tenéis que hacer es... ...jugar el nivel como si fuera lo normal, ¿no? Vale, ahí ya, claro, ahí ya le he dado. Lo único que tenéis que hacer... ...para desbloquear el desafío de la tortuga... Es completar todos los niveles run and gun en pacifista. Ya os voy a preguntar, ¿es posible eso? Pues a ver, en principio sí. En principio sí, a esto sí le podemos parrear. A los rosas se le puede parrear. Vale, no sé si esto cuente, porque al fin y al cabo le he dado... Un... Le he dado un toque. No sé si esto cuente, no he llegado a disparar, pero le he dado con el hacha. Veremos. Nice! Pacifist. Ahí está, gente. Nivel en pacifista. Por cierto, esto solo se hace con los run and gun, ¿vale? Esto es solo para los run and gun. Los de corre y dispara. Es un desafío, pues que todavía no había intentado. Pero bueno, con este talismán es que tenemos las propiedades de prácticamente todos los amuletos. Bueno, no realmente, pero sí tenemos bastantes propiedades. Y una de ellas es la bomba de humo, que es súper importante. Pero hay niveles run and run que ni siquiera he conseguido Pasarme todavía Ya que ni los he intentado Pero la idea es la misma Intentaré pillar las monedas, obviamente Nah, vámonos Vamos Dos, dos seguidos, eh. o sea, dos seguidos No he tenido ni que cortar Joder no he tenido ni que cortar, chavales. Vámonos. Obviamente porque en estos ya tenía pilladas las monedas. Pero... Se supone que ahora vienen los del otro mundo, ¿no? Un momento. Sí. Vale. Estos dos. Pues Vamos. Eh, por arriba había uno, ¿no? Fiebre ferial, vale. Este no lo he hecho. Cuidado, un mago. ¡Uy, oh, está guapo esto, eh! Esa parte parece el del Super Mario World. Esa parte parece del Mario World, la música. Vale, agachado no puedo, ¿qué dice? ¿Vale? ¿Vamos? ¿Eh? Ni tan mal A lo mejor me deja alguna moneda Nada, 5 Ahí estamos Tenemos la P De pacifista nah. Vamos al siguiente Ah, ahí está Ahí abajo está Bom, gente. complicado, eh. Se va a estar complicado. Homer, Uf, este me va a costar. Este me va a costar. Lo bueno es que ya estaba bastante lejos. Llevamos bastante lejos de la movida. con los homers esos tío Dos de vida ¿Se puede? ¡Vamos! ¡Se pudo! No sé si tengo todas las monedas Cuatro Me he dejado una Ya se pillará luego De momento Llevamos cuatro niveles pacifistas Cordillera complicada. Corre y dispara. Aquí está, Rana Khan Este no lo he hecho nunca. No sé lo que me espera. Pero se ve guapo, la verdad. ¡Hala! ¡Joder, joven! Se ve guapo, ¿eh? Fuego, fan de esta tierra devastada, soy el guardián, sí, ¿no? Yo creo que llegamos fácil. Vale, a ver si puedo conseguir más... Más rositas. Ahí. A ver si puedo conseguir más parris rosas. Por aquí había una moneda, ¿no? Vale, vámonos. Vale, aquí quisiera poder pasar sin hacerme... Uff, una tarde. Sacrificado por la moneda Pero creo que se puede Uff uh. Va, va, se puede, se puede machísimo Gigi. Pacifista Ahí lo tenemos único malo es que me he sacado solo cuatro monedas. Quería haberme sacado las cinco, pero bueno. <coughs> Muelles peligrosos. Se supone que es el último Run and Gun. Para el desafío de la tortuga. Vale, este llegué a probarlo. Este llegué a probarlo. Uf, me están dando por todos lados, Uy, ahí. Este me lo hice en pacifista, pero en un archivo, en un archivo de estos vacíos. Que terminé borrando Este sí me lo hice antes, me acuerdo Bu ya, ¿no? vale Este a la primera prácticamente Primera, segunda Logro desbloqueado pacifista Ahí lo tenemos Y vamos a ver La recompensa de la tortuga, por supuesto Que bueno, nos hacemos una idea de lo que es nos hacemos una idea de lo que es. Una pantalla blanco y negro. O sea... ¡Anda! Habéis hallado la senda del pacifismo. Es impresionante. Ahora podréis ver el mundo con una nueva luz. Y de paz. Bravo, habéis obtenido un buen puñado de bonificaciones y el menú opciones para acceder a nuevos modos visuales de son y de sonido. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Opciones. Han dicho gráficas y de sonido O sea, de sonido también ¿Será esto? A ver Vale, vamos también a cambiar el gráfico Claro, esto Blanco y negro, gente A lo clásico A lo clásico reto de la tortuguiña, ¿vale? nada, ahí lo tenéis está guay Ay, está guay porque demuestra que completas el logro tal, ¿vale? para los que seis sí completistas pero realmente no tiene mucho más solo es un fondo en blanco y negro ya está el sonido voy a ponerlo así y bueno, esto era todo, ¿vale? ¿Vamos a despedirnos con mi home el barquero? Bueno, chaval. Que me piro. Hasta luego. Chao.